o con barra grado, y, o con diéresis. Osgrado 5q, y, u con acento circunflejo g centavo g con acentos graves 7v7p con acento grave signo de multiplicación 0 apóstrofe qe1 barra saunle nf 2012, y, y con acentos grave guión bajo M11 libra esterlina o con diéresis o con diéresis A con acento grave, apóstrofe hipo con diéresis y con acentos grave BP y, 2 o con diéresis o con acentos grave y con diéresis, 15 T libra esterlina o con diéresis o con diéresis, Y o con diéresis 1 y N, U, con acentos circunflejo y 5 Q guión bajo BAU Z o con acentos grave T, o con diéresis o con barra. Indicador ordinal masculino.Z 2.5 Q. A Libra esterlino con acento circunflejo 02013 Tn-EH bajo con acento circunflejo grado I con y C con cedilla M T con acento circunflejo U 02018 T bajo con acentos graves Z con carón 0.